delante de sí que tiene pelos, macho. Joder. Tiene más pelos que un mono. Qué gozada, eh. Ver los pelillos de los neumáticos. Qué gozada. Bueno, bueno, bueno. y le vamos a dar al botoncito de la Gopro <ríe> hola amigos y amigas del Facebook, de Youtube y del Instagram que estamos aquí probando con Dulcinea las gomas nuevas bueno que gomas he puesto al final bueno, ya sabes que son unas Dunlop Vengo de montar el Sport Smart TT Y ahora el modelo es el Qualifier Core Okay, va. Vamos a probar un poquito La tracción en curva Gas, bien La verdad es que he estado buscando por internet Vídeos sobre Este neumático Y no he encontrado Ha sido complicadísimo encontrar información Es un neumático relativamente nuevo Que ha sacado Dunlop Y dentro de los Hyper Sport es Podríamos decir el tercero Ahora mismo llevaré unos 200-300 kilómetros con las dos gomas nuevas Y puedo decir que de momento cero sustos Compromiso entre agarre En teoría en lluvia no lo he probado Y quizá un poquito más de durabilidad Bien en la curva dando gas, eh, bien. Ahora vamos a hacer un tramo de bajada. A ver qué tal el neumático adelante. Bien. Vamos a parar un momentito aquí. Qué gozada, eh, ver los pelillos de los neumáticos. Qué gozada un poco de polvo la moto ¿eh? en teoría han mejorado el compuesto de silice ¿eh? para un mejor agarre en lluvia también tienen una carcasa que esto es casi indeformable y bueno, diferentes compuestos como en todos los sports de Dunlop Dunlop Qualifier Core Detrás llevo un 180 Delante un 120 ¿Y qué me han costado? Pues bueno Los estoy mirando por internet Y la verdad es que Se pueden conseguir pues, Un poquito más barato que en el taller Donde los monté pero hablando con Dunlope España me recomendaron un sitio al lado de casa y me salieron por menos de 290 euros los dos montados con los impuestos incluidos. Así que para unos neumáticos que me pueden durar 5 o mil, siete mil kilómetros y tener el compromiso entre prestaciones deportivas y un poco de durabilidad. Y también un poquito de más agarre mojado, que si algún día nos pilla por ahí con el asfalto delicado, no tengamos sustos. Pues me ha parecido bastante, bastante, bastante bien. ¿Esto está grabando? Sí, ¿no? Estaba el señor Dullo para allá por el año 1888. ...inventando el primer neumático con aire por dentro, en el garaje de su casa en Irlanda. Y de eso hace ya 135 años. Así que, creo que algo saben los de Dunlop. Fue la primera marca en poner la tecnología de los neumáticos de MotoGP en la calle. Y eso es muy importante. Porque tienen mucha experiencia en este tema. ¡Habemos! neumáticos nuevos! ¡Qué guay! Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram Si tenéis una moto de cilindrada media y que no supere los 300 caballos pues quizá este sea un buen neumático y por favor coger siempre neumáticos de marca para una moto por favor, no cojáis inventos raros podrá llevar la moto más sucia más limpia puede ser más vieja más nueva pero por favor los neumáticos bien Otra manera de decir este neumático es que estas ruedas son redondas. con neumáticos nuevos no, no, no, no, no, no, no, no, no, nuevos, nuevos y mucha gasolina. Y con sol, soy feliz. Soy feliz.